¿Qué tal amigos de Al día? Nos encontramos en los exteriores de la morgue del Cantón Quevedo, el lugar donde están los familiares de dos personas que han sido asesinadas en el Cantón El Empalme, provincia del Guayas. Aquí vamos a conversar con el papá de uno de ellos, un joven de 26 años, quien también eh, es oriundo del Cantón El Empalme y sería tras, trasladado hasta este punto. Amigo, cuéntenos un poco sobre cómo se entera usted de este hecho violento del cual su hijo ha sido víctima. Mire señorita, yo estaba en, en casa cuando... De repente se escucharon unos, como, no sé, tiros. Y me acerqué, me fui a, a mirar y me dijeron que era mi hijo que estaba muerto. Y me acerqué a donde está y era verídico que estaba ahí fallecido mi, mi, mi muchacho. Ahora pues, decir, llegué, está ahí tirado con un poco de proyectiles, que quedó inmediatamente fallecido. Y... Pues todo, pues, señorita, como se lo comento, lo que me ha sucedido y lo que está sucediendo mucho en el cantón El Empalme. Yo decir, espero solo la justicia que se encargue y se lo dejo a Dios, que Él, con su divino poder, sabrá qué hacer. ¿Usted hasta qué hora vio a su hijo? tuvimos tuvimos por la mañana, tuvo hasta las 12 que nos... Estuvimos tomando una cervecita y de ahí cogió él, salió y a las 5 llegó de nuevo. A las 5 lo vi y para las 6 que ya lo que sucedió, el, lo que se, sucedió. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cuántos años tenía? Mi hijo se llama Ítalo Lionel Mendoza Aragundi. Tenía 26 años sí, de edad. Años. ¿Era soltero, casado? Era sol, soltero, sí, te, tuvo un compromiso y tuvo un niño. Eso le puedo dar fe, mi señorita. Hasta este momento, ¿qué les han dicho ustedes, eh, los miembros de la Policía Nacional o la Fiscalía, tal vez? La, la Fiscalía, pues, nada, porque no se acercaron anoche lo de la Fiscalía de la Empalme. Más bien, llegó de aquí, pues, crimen, este, los de... La, ambulancia la ambulancia, Forense. Sí, Forense llegó y y lo, retiró, lo fue y se lo trajo aquí a Quevedo. Ahora pues, decir, mi hijo pues tiene 25 años, 26 años, 26, y tiene un niño, tuvo, pero ahora él pasaba en la casa, era soltero, cuando había trabajo me lo llevaba a trabajar. No sé qué habrá pasado porque no estoy enterado de nada, nadie quiere decir nada, y todo pasó, fue como un rayo lo que sucedió, no sé. Ya cuando ya me acerco, ya es ver a mi hijo que está estirado. Y ahí no sé, no sé si queda problema, porque nadie me dice ha tenido problema, porque me lo hubiera comentado él de primero o a la mamá, le hubiera dicho, mamá, tengo problema, nada, no ha sucedido nada, no sé qué se ha pasado, no sé, señorita. Okay. De acuerdo a la información también que le han dado acá en la morgue, ¿dónde recibió los disparos su hijo? Todavía no me hacen de pasar, pero ya... A los que vienen con la fumeraria, ya ellos entraron y ya lo tienen en el ataúd, pero me dicen que ya mismo me hacen pasar para darme algún detalle, los documentos, que, cuántas balas, cuántos, cuántos tiros han caído al cuerpo de él, porque la cabeza la tiene también desbaratada. Le dieron, después que está tirado, le siguieron dando. La policía, más o menos, me dijeron ayer que eran 15 proyectiles que habían ahí en, en el suelo. Sí, sí, 15 proyectiles. Sí, sí, mi señorita. Don Ítalo, eh, ¿cómo era con ustedes como hijo en la casa? Decir, yo con mi hijo no tuve problema. Des, él, él tuvo que decir, este, con la mamá, muchacho, tranquilo, que iba. ...y venía, salía un ratito y venía a la casa... ...y a veces me comentaba, papá, y si sí, hay trabajo... ...le digo, para la otra semana, ya, ya, me, me daba la mano él... ...pero no sé, en esto, ayer qué pasó, qué habrá pasado... ...que no me enteré de nada, no, no, ni una llamada por lo menos... ...oye, mira que a tu hijo tienes problemas, tal, nada... ...se ha llevado a la tumba él el secreto, no sé qué habrá pasado... Okay. ...ni nadie de por ahí del sector les ha referido... ¿El chico fue asaltado? ¿Iba caminando no, nada? dice que los hechores pues llegaron en una moto, en una moto, en una moto negra, una pulsa, que llegaron y se acercaron y, y lo llamaron todavía, dice que le dijeron Ítalo, y él se baja y lo cogen, pum, pum, pum, pum, pum, sí, sí. sí. Bueno, ¿qué es, ¿cuál sería en todo caso su llamado a las autoridades ante este hecho violento? Bueno yo decir esperado porque les di el número de teléfono, cualquier cosa que estén enterados o algo que esté, pues me llamen para, para saberlo pues. Pero nada, nada, la policía pues ya está con calma. Solo me dijeron ayer, sí, dice, estamos este, ahorita como estamos en ¿cómo es, investigaciones, investigaciones dice, podemos hacer y actuar esta noche porque sí tenemos ya. Datos de, de a dónde y cómo decían ellos, pues, porque se llevaron unas cámaras, se llevaron ellos, un, se llevaron cosas que. Las, que las sí, ¿Evidencias? que aportarían de acuerdo a lo que dice la Mira Policía Nacional para las investigaciones? Eso, pues que yo quisiera, pues, por lo menos que me diga, y ya, pues, uno quedarse ya tranquilo, puede decir, fue por esto o esto, entonces mi hijo tuvo culpa, pues entonces, pues yo digo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pues si así le tocó a él, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, pues como le digo, y se lo repito de nuevo, que se lo dejo a Dios, se lo dejo todo, que él sabrá cómo cobrar y cómo hacer, porque tarde o temprano también le llegará la justicia de Dios. era su único hijo o tiene más hijos usted? Yo Yo este, tengo, decir, otro niño y una niña con la mamá que tengo ahora de él. Y de ahí tengo otras tres hijas mujeres, pero de otra mamá. Es, Tal es, vez era el mayor. Él era el mayor de los varones. Sí, de la otra esposa también son hijas mayores que también tengo. Pero en la de aquí era el mayor, mi hijo. ¿Me recuerda su nombre? Ítalo, Ítalo Mendoza. Sí, me llamo Ítalo también. Igual que su hijo. Sí, que igual que mi hijo. O sea, le puse... como en honor le puse ese nombre? Sí, aquí. le puse el nombre de mí, el mío que se lo lleve. De recuerdo, si yo pensaba morir primero que él, yo dije, pues mía, para que me recuerde le voy a poner el nombre a mi hijo Ítalo. Pero no fue así la cosa, más bien yo lo veo a mi hijo, llevarlo a enterrar. Eso es todo, mi señorita, que te puedo decir. Ok, gracias. Eh, ahí hemos escuchado al señor Ítalo Macías. Eh, hablar acerca de lo que ha sucedido con su hijo, eso ocurrió en el sector de la independencia, en el cantón El Empalme, fue la noche de este domingo, previamente también otra persona fue asesinada identificada como Lenín Rafael Peña Zambrano quien presentaba cuatro orificios de bala, eso también ocurrió en el cantón El Empalme. Su cuerpo fue encontrado en el interior de una bananera, acá también en el punto. Están sus familiares, quienes han venido también a retirar el cadáver para poderlo trasladar hasta lo que es el Cantón El Empalme para ser velado. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá, de los exteriores de la Oficina Técnica Forense del Cantón Quevedo, donde también se encuentran en estos momentos el cuerpo de dos personas que fueron asesinadas e incineradas en la parroquia rural San Carlos, jurisdicción del Cantón Quevedo. De acuerdo a la versión también que nos ha dado la Policía Nacional, no hay hasta el momento... Eh, alguna eh, evidencia que los pueda identificar como huellas dactilares, dado de que ambos cuerpos están completamente calcinados. Dado esta situación, sería la oficina o el Servicio Nacional de Medicina Legal los que tengan la responsabilidad de realizar las pruebas de ADN para determinar las presuntas identificaciones de ambas personas. Se confirma hasta esta hora también por parte de la Policía Nacional que la cabeza de una de las víctimas, quien ha sido identificado como un abogado acá del Cantón Quevedo, todavía no aparece. La cabeza del abogado que fue cercenada este domingo no aparece. Eso lo reiteramos dado de que se comentaba que había sido llevada hasta la propiedad de sus familiares. Eso ha sido descartado por parte de la Policía Nacional, quienes han pedido a las personas que tengan algún tipo de información, tal vez de ahí, del, del lugar de los hechos, que aporte con información a los agentes investigadores que se encuentran tras este caso. Re, eh, recordarles que las muertes de estas dos personas ocurrió en el sector La Marina de la Parroquia Rural San Carlos, jurisdicción de acá del Cantón Quevedo. De acuerdo con la Policía Nacional, no hay eh, evidencias como grabaciones de cámaras del sector o alguna persona que haya sido testigo de este hecho violento, donde dos personas perdieron la vida. Sus cuerpos todavía se encuentran acá en la morgue del Cantón Quevedo. Junto a los cuerpos fue hallado una carta eh, con letra manuscrita, en la que se adjudicaba este presunto hecho violento al cártel de Sinaloa. Sin embargo, la Policía Nacional ha dicho que también se encuentran investigando ese suceso, no se ha entregado mayor información, hasta este momento también las autoridades eh, de la Fiscalía también se encuentran eh, investigando. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá de la morgue del Cantón Quevedo, donde hemos reiterado que hay cuatro personas ingresadas, dos del Cantón El Empalme, que fueron asesinadas de formas indistintas en distintos horarios también, en distintos lugares, y las dos personas que fueron asesinadas en la parroquia rural San Carlos. Gracias a todos los que permanecieron conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar nuestra página www.aldia.com.es.